Bueno, en Nicaragua específicamente se cultivan más de, de 30.000 manzanas, ¿verdad?, de diferentes frutales, entre ellos tenemos eh, lo que es el mango, el aguacate, los cítricos, todo en frutales, también el cacao, incluso se hacen injerto de estos cultivos que son eh, nativos, por ejemplo, lo, el níspero, tenemos el zapote, el mamey, y entre otros. Eh, hablar de la técnica del injerto es una técnica fundamental, Los cítricos y los frutales tenemos que tomarlo en cuenta que son lo mismo, ¿verdad? Que es lo que va a variar eh, en esto? Es que el tiempo de cosecha se va a adelantar. Por eso se traen yemas de plantas jóvenes que tengan entre 10 y 15 años en su mayor esplendor, con buenas características físicas, eh, buenas características de frutos y de ellos pues, en el segundo o tercer año nos empiezan a dar la, las prefloraciones, los primeros frutos. El éxito de, de las plantaciones tiene que ver primero en el establecimiento de vivero, para que en campo no tengamos ningún problema. ¿Cuántos tipos de injertos tenemos? Bueno, hay distintos tipos de injertos. Tenemos en chape lateral, tenemos de cuña... Tenemos axilares de parche. Hay un sinnúmero de, de injertos, pero lo más fácil es yemas terminales y yemas axilares porque así de una vareta podemos traer de 10 a 15 eh, yemas las que nos están produciendo 15, 15 nuevas plantas. ¿verdad? Esto nos ayuda... ...a que no defoliemos las plantas de donde extraemos nuestras yemas... ...nuestros materiales y poder hacer uso de todo... ...porque la verdad es que aquí eh, en tiempos de que se están insertando... ...podemos utilizar entre 800 y 1000 yemas diarias... Eh, ...teniendo en cuenta que nosotros utilizamos el recurso... ...de la fase lunares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se extraen las yemas... Eh, de las plantas que son productivas de yema, tienden a secarse, tienden a coger hormigas, eh, hay muchos problemas en ella, entonces normalmente cogemos el séptimo día para empezar a extraer la yema, igual en ese momento nuestros patrones que utilizamos, como el volcameriano, los abocates micos, los abocates criollos, están en su mejor movimiento de savia. Por lo cual nosotros llegamos a tener un rendimiento del 95, 98%. Aquí traemos la planta de un patrón de aguacate que va a ser este, injertado. Este es un patrón de, de aguacate criollo, eh, ya seleccionado para patrón. Este, vamos a hacer un... <coughs> Vamos a, a, esta es la yema que fuimos a seleccionar a palos cosecheros que tienen de 10 a 15 años de producción. En el caso de, de la yema, bueno, vamos a hacer un corte en la parte del centro para es, entrar a lo que es la injertación y vamos a ver que la yema tiene un, un color este, blanco transparente o traslúcido como ya. pero si nosotros nos vamos a un árbol, por lo menos aquí tenemos un árbol cerca y vamos a ver, que eh, vamos a cortar esta yema de las bajeras del árbol y vamos a ver que esta yema tiene un color blanco, un color blanco, entonces esta yema no tiene condiciones para ser injertada. La yema tiene, porque esta parte de acá significa que ella está mala porque tiene este color blanco en la parte de abajo, eso que parece algodón, entonces eso no nos permite que la yema sea este, pegada con la savia del patrón. Ya entonces no tiene las condiciones, no tiene las condiciones este, necesarias para ella ser injertada, entonces por eso se busca de, de, de, de la parte de arriba de los árboles, más que todo donde sale el sol, y que tenga este color transparente. Luego, pues vamos a ir a seguir en el proceso de injertaciones, ya aclarando eso, y vamos a ir a lo que es la injertación en el árbol. Luego se hace una incisión aquí en la parte solo de la que es la cáscara del, del patrón. Se hace esto ahí, lo vamos a sostener ella solita tiene que quedar ahí ahí queda ella sostenida regálame un poquito de cinta Me lo tengo. Eh, vamos a utilizar un material una cinta que nosotros la preparamos con plástico transparente eh, nosotros la cortamos nosotros la preparamos sí hay hay hay lugares que venden este plástico pero nosotros pues lo preparamos con plástico transparente lo compramos en la donde venden plástico y vamos a hacer lo siguiente ¿Por qué ponerlo en plástico? Para sostener la yema durante 40 días, para que ella tenga un buen agarre con lo que es el patrón. Entonces, por eso es que se amarra al, hasta donde el plástico aguanta. Esto se sostiene, ahí se mantiene, ahí se deja amarrado. Y luego de eso vamos a hacer otro proceso. Vamos a agarrar una bolsa o un plástico transparente que este va a cubrir va a cubrir la yema por completo por completo y igual lo vamos a amarrar en la parte de arriba en esta parte de arriba este plástico que estamos poniendo ahorita este se va a retirar a los 18 días de a partir de hoy este plástico es para mantener la yema fresca este, ...este plástico mantiene un sudor ahí... ...que no moja, sencillamente para que la yema se mantenga fresca... ...como que esté en su ambiente natural pegada en el árbol... ...y entonces esto va a hacer que ella se mantenga de esa manera... ...a los 18 días se le quita este plástico... ...y ya se puede venir a hacer una poda... ...a lo que es el patrón... ...para que ya la yema comience a desarrollar... ...este plástico es para protegerla del viento... ...para que no le entre humedad del agua... Eh, ...para que el sol no la, no la, este, no la queme entonces por eso que este plástico transparente en el caso del cítrico pues el proceso inicia desde la semilla se certifica la semilla este es un patrón de volcameriano este patrón tiene 8 meses de estar plantado y vamos a hacer el primer proceso que es la, la alineada del patrón que es la quitada de hojas y de espinas para que no nos no tengamos ningún inconveniente a la hora de la amarrada del plástico. Entonces venimos y alineamos. Se alinea por lo menos 50 centímetros del vástago para acá porque la altura de la injertada por lo general nosotros manejamos entre 20 y 30 centímetros del, lado del suelo a donde va la yema. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos muy bajo, sencillamente el, el, el árbol donde se ha sembrado la pringa lo va a quemar. Si lo dejamos muy alto, el viento, donde lo agarre, lo va a desgajar la yema, porque recuerden que este es un parche que va solo anexado al árbol, y entonces va, puede despegarlo el viento. Entonces, por esas dos cosas, se mantiene esa altura para que él tenga una óptima condición. Entre 20 y 30 centímetros de altura va la, lo que es la yema. Ahora, aquí atraemos lo que es la vareta de cítrico, que este, en este caso es un limón tahití. Este, este limón tahití, igual como el abocate, tiene entre 15 entre 10 y 15 años de producción, seleccionado de, las mejores, de los mejores árboles, ahora con el problema del HLB nosotros tenemos que estar certificados por el Ixa, entonces estas varetas vienen de un banco germoplasma que el Ixa nos, nos facilita para que nosotros traigamos esta yema, entonces ya es una yema certificada por el Ixa, entonces el proceso de, del cítrico de la injertad es un poco diferente, en este caso trabajamos con yema este, axilar, o yema de escudete que le llama. entonces el, el, la incisión es diferente, venimos y sacamos acá y vamos a sacar esta parte de acá, igual al centro va la yema, si ustedes miran igual es como el aguacate un color transparente, translúcido y vamos a hacer el proceso de injertado en el patrón, el patrón va igual solo la cáscara, hablemos de ese punto de vista para ser más claro, so, ponemos la yema allí y este es diferente, este, no, este va un, de una vez amarrado con el mismo plástico, queda sellado completamente, igual la misma, el mismo proceso, con la única diferencia de que este, este que estoy amarrando ahorita, este plástico que se está amarrando este sí se va a quitar a los 18 días. A los 18 días se le quita este plástico porque él está cubriendo completamente lo que es la yema, si ustedes miran, ...entonces para que él comience a tirar su brote... ...que es el que va a ser el futuro árbol... ...entonces él tiene que estar destapado... ...entonces ya a los 18 días ya está bien encorada la yema acá... ...entonces por eso es que ya viene... ...y nosotros venimos y quitamos el plástico... ...y después de que se hace ese plástico... ...a los 22 días venimos y podamos el, el árbol... En, ...de una pulgada arriba de, de lo que es la yema... ...entonces ese es el proceso de lo que es el injertado en el, en el cítrico... En el caso de acá del vivero pues solo, solo se utilizan esos dos tipos de injerto. Entonces vamos a hacer el cítrico, vamos a hacer un cítrico en T invertida, que es un proceso de injertado, es un poco más complicado es un poco más complicado, porque en este caso el patrón tiene que tener mayor grosor igual la misma altura lleva, el mismo, el mismo proceso, la misma yema se va a utilizar pero si sí en el corte del patrón es diferente entonces, este vamos a hacer lo diferente, vamos a hacer primero el corte en el árbol para ver el, el proceso entonces el corte en el árbol, por eso se llama T invertida esto de acá ustedes miran acá es una invertida. entonces viene y abrimos el proceso acá aquí nosotros no vamos a cortar nada de verdad él va a quedar cubierto por la misma el, el mismo sacado de lo que es la yema lleva igual que el otro con la única diferencia que este queda cubierto con con la cáscara del patrón. Siempre tratando de tocar lo menos que los menos posible donde van los cortes, porque eso hace que se infecte la yema y entonces no nos, no nos pegue. Entonces, el mismo el mismo amarre la única diferencia pues que como les digo se llama T invertida porque la cáscara del árbol queda cubriendo lo que es la lo que es la llama igual a los 18 días se le quita el, el plástico a los 22 días se corta el patrón para que la llama desarrolle en el caso del aguacate Tendremos otro otro tipo de injerto, que es el, el de cuña, en este caso pues lo vamos a hacer en este tipo de patrón, pero se hace más en patrones de cuatro meses, patrones tiernos, pero en este caso, porque no lo tenemos, vamos a trabajarlo con este. En este se decapita el árbol, se decapita el patrón completamente, igual a la, a la misma altura, a los 30 centímetros, y se hace el corte de la yema diferente o sea, ustedes vieron que aquel solo le hice un corte a un lado en este se van a hacer diferentes se va a hacer, dijeron, como, como una estaca, como una macana entonces este es el tipo de corte para la yema este de cuña o de corona que le llaman entonces el corte es en el centro del patrón este patrón va a costar un poco porque tal el son pero es más recomendable en patrón tierno entonces, igual si ustedes miran ahí la yema queda insertada en el patrón igual lleva el mismo proceso, la misma amarra esta amarra es para tallar y que las la, la, este, las cortezas queden completamente pegadas y entonces ellos se adhieran bien Ya. luego de eso igual vamos a tapar como hicimos el otro aguacate que lo tapamos pero este va a quedar embolsado completamente lo amarramos Igual abajo, lo sostenemos acá, y ahí tenemos un injerto de cuña, en el caso del aguacate o de corona, como le puedan llamar, como le quieran llamar. Esos son los procesos de injerto que bueno que nosotros conocemos, porque en el caso del aguacate y del cítrico, porque si sí hay otros tipos de injerto. ...que es un enchape lateral con yema terminal... ...igual hacemos el mismo proceso, el alineado del cítrico... ...el alineado del cítrico... ...que es la quitada de, de espinas y de, y de hojas... ...para que no nos perjudiquen a la hora de, de la injertada... ...y vamos a agarrar igual la punta de la yema... ...la misma vareta pero este en este caso es la punta... ...y vamos a hacer una yema terminal en cítrico, en enchape lateral entonces si ustedes miran el mismo color que tenía el aguacate transparente, translúcido es el mismo color que tienen que tener todas las yemas para poder ser injertadas. hacemos un corte igual acá el mismo proceso que hicimos con el aguacate la misma amarra, todo es igual y ahí tendremos un cítrico con yema terminal en el chapé lateral. Proceso de aproximación. Entonces vamos a seleccionar una rama de zapote. Una rama de zapote y vamos a hacer un corte por acá. Este es, este es un injerto de aproximación en este caso en el caso de, de en el caso del patrón se le va a hacer un corte más o menos de unos unos 25 centímetros a la parte del, del de la rama donde se va a hacer la aproximación y en el patrón pues vamos a vamos a hacer igual, quitamos lo que es la parte de la cáscara, aquí me van a ayudar, a, me van a apoyar a sostener el árbol, porque vamos a aproximar, por eso se llama de aproximación, ustedes miran, es un proceso bastante difícil, por lo que es en árbol plantado, pero sí se pueden hacer. Se venimos. Vamos a, en las partes donde está este cortado, ahí se va a amarrar. Este proceso dilata un mes para luego hacer el corte. El corte de la rama. Este lo vamos a levantar acá y lo vamos a dejar. Si se deja ahí. No, no lo empuje mucho. Ahí lo, lo dejamos, ahí hay que sostenerlo con algo para este, que él no se caiga y lo dejamos por un mes. Dentro de un mes nosotros venimos y cortamos la rama en esta parte de acá y entonces esta yema ya va a estar pegada. Ese es un proceso de una, un injerto de aproximación. Bueno, esos son los procesos de injertación que, que podemos utilizar en lo que es los frutales entre aguacates, cítricos, mango. Porque hay otros, otros injertos, como les digo, pero son utilizados en cacao son utilizados en, en, este, en tomate y muchas cosas más, pero eso no, como no, no, no miramos lo que es, esos eso es rubros, entonces no lo utilizamos.